Yo ese día estaba normal en mi casa y fui a la, a la wifi del parque a conectarme con una tablet y, y los amigos empezaron a escribir, no, mira esto, se están manifestando en la guinera, no sé qué, después en Palma soriano Todo el mundo estaba hablando de eso, todo el mundo estaba enviándose los videos. Y, y yo ya tengo eso en la cabeza, coño, se están tirando para la calle ah, está bien. Entonces después cuando me voy para la casa a guardar el, el tablet, siento una bulla cerca de mi casa y era que me, cerca de mi casa también estaban saliendo a protestar, a manifestarse. Yo voy para allá a mirar y ya, y veo cómo es la cosa y me uní a la protesta porque, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con lo que, por lo que se protestaba, por libertad, por libertad de expresión, por, por el fin de la dictadura, todas esas cosas. Y empecé a ver que empezaron a llegar como carros de, de estos, de carros muy nuevos, o sea, carros nuevos tour, de eso no sé cómo se llaman esos carros, llenos de, con militares adentro, y llegó uno y como que me preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema de ustedes? Y yo, me, yo no le respondí porque obviamente con esas formas y aparte él sabe lo que estaba pasando porque por, para eso lo mandaron ahí. Y... Ya, yo ignoré eso, y entonces empezaron a llegar más carros de eso y unos hombres a llamar por teléfono. Y empezó la protesta como a caminar, porque todo ese tiempo estuvimos ahí en la esquina, en otra esquina de mi casa, ¿sabes? No en la misma de mi casa. Empezaron a caminar, a caminar, a caminar, que es lo que sale ahí en los videos, hasta la terminal. Y en la terminal, ellos primero no hacían nada, ¿sabes? Simplemente llegaban en carros de patrulla y esas cosas, y se paraban así delante de nosotros con los brazos cruzados a ver si, no sé, o sea me imagino como para intimidar o algo así no sé, se quedaban así pero ya en la terminal empezaron entonces, lo primero que vi, que eso no está grabado en ningún video, ni lo he visto en internet es que un muchacho que estaba grabando que estaba montado arriba de una motorina eh, lo le, le dieron golpe, él va a quitarle el teléfono parece que como que, el objetivo parece que era como que parar la grabadera y que se siguiera esparciendo la voz de que había manifestaciones y el muchacho le cayeron a golpe ahí entre cuatro o cinco policías y lo metieron adentro, o sea, en la arriba de la motorina. Le dieron golpe ahí mismo y le quitaron el teléfono y lo metieron para adentro un, un jeep de eso de policía, no sé. Lo metieron ahí y se lo llevaron. Eso, ¿por qué Aquí, ¿no? Las manifestaciones en mi zona todas fueron pacíficas, por mi zona no hay tienda, por mi zona no hay nada de eso. Todo el tiempo fue pacífico hablando, ah, lo que ya, ellos llegaron a eso, a dar golpe. Ahí todo el que estuvo ese día sa sabe y vio, fue testigo de que la policía llegó a dar golpe, entiende. No es al revés, ni que la gente, ni que nada. Ahí se fue a eso. Entonces, yo iba caminando para la protesta, yo sentí miedo, yo sabía, o sea, aquí nunca se ha podido protestar. Yo sabía desde un inicio lo que iba a suceder. De hecho, yo pensé que nos iban a meter presos a todos porque en mi cuadra, o sea, en mi barrio no eran muchas personas cuando yo llegué. Poco a poco se fueron sumando, pero cuando yo llegué, si acaso éramos 25 personas, ¿sabes? Que ahí es fácil llegar con un camión y recoger a todo el mundo. Yo fui con miedo y estuve con miedo todo el tiempo, desde el principio a fin. El pueblo habanero respondió al llamado de la revolución al igual que en sus inicios, como siempre, con el mismo fervor y entrega. No poder decir lo que tú piensas en un país es o sea, es terrorífico, yo no sé, es súper malo, ¿no? eso, eso, es, eso da mucho miedo, o sea, no poder expresarte como tú quieres, no poder decir abiertamente que tú estás en contra de, quien, de los que están gobernando, de niño tú sabes de que si tú eh, dices abiertamente lo que piensas en contra del gobierno, va, puede, sufres consecuencias, entiendes, puede que no te metan preso ya por decirlo, pero sí sufres consecuencias, te pueden botar del trabajo, de la escuela, de... ¿sabes? En el barrio te pueden estar como que... ser mal visto. Sí. No, no, no, no, no, yo estoy grabando ninguna privacidad. Yo estoy en todo mi derecho. Yo estoy en todo, yo estoy en todo mi derecho de grabar lo que yo quiera grabar. Yo Las protestas fueron como un, una mezcla de todo y a la vez ya... Se aprovechó para decir todo lo que uno pensaba. ¿sabes? Pues uno se manifestó ya porque no aguantaba más y aparte se aprovechó para decir que queríamos libertad, que queríamos ya que, que la situación cambiara, que un cambio de sistema, queríamos todo. Ahora hay apagones y está mal. ¿tá? O sea, no deberían haber apagones, pero en aquel tiempo había apagones y encima tenías que estar dentro de tu casa trancado sin nada que hacer, sin enfermos, también había enfermos, en mi familia se murió una persona, se murió un tío mío por COVID, ahí dentro de la casa, porque, sabes, todo estaba colapsado, no había eso, no había dónde meterlo, ¿eh? se murió ahí, ya lo vinieron a buscar con ataúd y todo, se lo llevaron. ¿Hasta cuándo, hoy Ya doctor, no le lo, lo, lo la tampoco. Mira, sufrimos. Sufrimos el que se nos muere familiar por parte de medicamento. Seguro. Díaz Canel. El que tiene familiares adentro te dicen que tiene que buscar los medicamentos en la calle. Como yo oh, tengo un niño de tres años ¿Díaz adentro. Díaz Canel, ¿dónde está la cantidad de gente? <ríe> la cantidad de médicos aquí no a nos bien. hace falta. Además en la vida yo pensé de que eso iba a suceder. Y no creo que suceda de nuevo porque ya se, ya se vio, ya la gente, por ejemplo, había personas que no estaban claras. Por ejemplo, había gente antes de eso que tú le decías en Cuba hay una dictadura. Y te decían, no, pero estás exagerando, tampoco es así, aquí, ¿quién te prohíbe a ti a decir lo que tú piensas? Nadie. Y a partir de ese día se vio de que sí, de que si tú sales a protestar, a decir lo que tú piensas, te, te trae consecuencias eso preso presos, hay personas que están hasta presos veintipico de años, hay como el amigo mío 6, 10, 15, sí tiene consecuencias y sí vivimos en una dictadura.